¿Qué más? ¿Cómo vamos? La luz está bien, sí o no Un saludo eh, Bueno, espero que les guste el, el video del día de hoy eh, No les voy a decir nada de la cuarentena Porque cada uno se cuida, ¿cierto? Lo único que, que puedo expresar de eso es que es mejor con poquita plata Pero aliviado eh, La salud no tiene precio ¿A quien no le ha dado duro esa vaina del amor? ¿A quien no ha jodido con eso? ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha sufrido por amor? El amor ha influenciado en la vida de todas las personas de una u otra manera. Entonces, ¿quién descubrió eso? Entonces, lo invito a que se quede todo el video conmigo para que veamos quién descubrió ese invento que nos tiene, que nos ha dado tan duros a todos. Y se suscriba, suscríbase, suscríbase a mi canal. Vámonos primero a la etimología de la palabra. Eh, la palabra viene del latín. Casi todas. Viene de, de, del latín, amoris. También tiene un verbo en latín, que es amaré. De ahí, amor, amaré. Muy bien, pero eso ahí se ve muy sencillo, ¿no? Eh, esa raíz. Esa raíz que nos va a develar mucho de la verdad de dónde viene. ¿Quién inventó el amor? Viene de una voz indoeuropea que era AM. Eso era un canto, ese AM. AM era un canto. Y luego cuando inventamos las letricas, pues eh, pusimos AM. AM. Que significa madre. Por ahí nos vamos metiendo. Significa madre. De ahí, de ahí viene la palabra amor, viene la palabra amigo. Eso ya de una vez nos, nos mete en una situación donde hablamos de, de, de un vínculo, cierto, de un vínculo. Un vínculo pues ahí muy incipiente, pero, pero es un vínculo. Antes de, esa, de esa, antes de ese prefijo am, de esa voz, de esa voz eh, uno se pregunta, bueno, ¿y ¿de dónde salió esa am? ¿De dónde salió eso? Salió eso, los niños eh, hace milenios eh, recién nacidos para expresar, para su cuerpo expresar, eh, eh, su cerebro para su cerebro echar esos chispazos y poder expresar su cuerpo, el, el hambre en su organismo. Entonces decían am, am, am, y, y de ahí sacaron lo del, lo del am, ahí se inventó el am. Entonces también era hambre, claro, claro, hambre también. Pero si nos fijamos bien, ya los dioses de hace milenios de años también ya hablaban de, esa, de ese amor, de esa manera, de esa manera natural, de esa manera orgánica. Cierto, no tenía nada que ver con el romanticismo, inclusive era de esa manera Inicial, inicial, donde no hay nada de concepto sobre esa palabra No hay nada de romanticismo sobre esa palabra Y si uno se fija, por ejemplo, en, en, por ejemplo, en el dios egipcio del amor El dios egipcio del amor que es Ator O Ator, eh, Sí, como Héctor, pero no, este es Ator. El man es un dios que habla de... de, de del voleo, o sea, habla de... de, de, de sexo, es un dios sexual, vamos por ejemplo al griego, en Grecia el dios es Eros, Eros es, de ahí viene la palabra erotismo, o sea que ese es, palboleo pal también, por ejemplo la cultura hindú, la cultura hindú está Kamadeva ese, viene, ese también habla desde de la procreación y de cama, de ahí viene cama, la cama va la cama para también la vuelta, el celta, el celta, el celta angus oc, dios celta del amor, eh, habla del coito. O sea, todos se refieren a esa manera Entonces usted me dirá Y el, el, el nuestro, el, el, el bíblico El bíblico Habla del amor también de esa manera Si usted se fija bien eh, eh, No hay una no hay todavía un romanticismo en, en eso Es más, la Biblia está muy marcado El, el que a la mujer no se lea Pues la mujer es nada, es un bulto de papas Porque no eh, los hombres podían tener 10, 20, o sea, era simplemente papi No es el amor que, que, no es el amor que estamos buscando No es el amor que estamos buscando Sería capaz de ponerse el lapicero contra la boca Bueno, eh, usted me dirá, pero es que en ese tiempo ya, ya había gente que se refería al amor, ¿cierto? Hoy yo tenía un libro que se llamaba El Arte de Amar Y ahí en, esas, en ese libro Él se refiere Así Yo me someteré al amor Aunque me destroce el pecho Con sus saetas Y me sacuda Sobre antorchas Encendidas Están pensando bueno, la primera parte sí habla como ya como de un amor romántico por lo del pecho, cierto. Pero ya le metía eso candela, con lo encendidas sí, y eso. Ya le metía eso. Es. Este es un libro de Salomón. Salomón 1100 años antes, no, un poquito menos. Póngale mil mil Sí, Salomón. El libro que se llama El Cantar de los Cantares. Ahí ya se sí hablaba también del amor. Mil años antes de Cristo Bueno pues exactamente Salomón, el hijo de Salomón Que también se llamaba Salomón eh, Busqué esta parte Esta parte Decía Oh Si él me besara con besos de su boca Porque mejores son tus amores Que el vino más del olor de tus suaves ungüentos, por eso las doncellas te aman. Eh, esto lo saqué así en la traducción y eso, porque es realmente enredado en esos tiempos realmente enredado. Y, y habla también de lo mismo, pues hay un poquito que dice, me besara con besos de su boca, eso suena ya romántico, pero después le mete candela, dice con los ungüentos, o sea, ungüentos son cosas que le echan a uno en el cuerpo, ungüentos y masajes, y después. Entonces ese amor no es, ese amor también es puro volteo, puro sexo, no es el amor que el invento que estamos buscando. ¿Quién inventó el amor? No, en este camino tiene que estar muy pilo, porque no nos vamos a perder? Hay una vaina hay muy tesa que es el deseo, el deseo y la necesidad, el deseo y la necesidad, ¿cierto? Ellos van de la mano con esto que estamos buscando, con el amor. Eh, uno no ama lo que no desea frase usted me dirán que también eh, platón por lo del amor platónico eso es mucho antes de de, de, nuestras, de nuestras eras, hace muchos años la de los griegos y bueno todo eso platón y sócrates lo del amor platónico eh, que ya se hablaba de eso no porque es que el amor platónico no es ese amor que usted cree cierto la gente lo ha interpretado mal eh, pero no es culpa tanto de nosotros nos lo han enseñado el comercio lo volvió así eh, el amor platónico no es eso, el amor platónico no es que usted está enamorada de Nicky Jam Entonces, eh, nunca va a poder tenerlo y eso es el amor Nicky Jam No, hombre, o oh, yo estoy enamorado de Scarlett Johansson ¿Será? ¿Será? Ponga por la que... La que hace de, de, de viuda negra no Eso no es amor platónico, el amor platónico se lo va a resumir rápidamente, ¿cierto? Eh, por si no lo ha leído, pasó por el colegio tirando piedra, ¿no? El amor platónico, eh, no, lo que hablaba Platón y Sócrates, es más una escuela de Sócrates, eh, una escuela socratiana, pongámoslo. Eh, claro, Platón era de los parceros ahí, había muchos manes famosos en ese entorno y, y Platón escribió un libro, espera se llama El Banquete corríjame si estoy equivocado, se llama el banquete y en ese libro él cuenta están todos como reunidos ahí y, y cuenta y hablan todos de esa base de, de, del amor, del amor platónico, pues en su primera versión que habla rápidamente como de, de que el amor tiene unas escalas como imagínate unas escalas, ¿cierto? y vamos subiendo peldaños entonces primero uno se enamora desde de la cara después del cuerpo después del cuerpo, después del alma, trasciende uno más y se enamora del alma, claro, cierto, y habla Sócrates y ellos iban diciendo que también se enamora uno de la patria, eh, se enamora uno de la nación, pues, cierto, de los ideales, eh, se enamora uno de la ciencia, eh, se enamora uno del cosmos y eso, y todo el compendio de todo esto. Es, es como ese amor verdadero, que es el amor platónico cierto, entonces eso no se refiere a nada y que yo estoy enamorado de Scarlett Johansson o que usted está enamorado de, de Jay Balvin o de Maluma y ese es su amor platónico, no el amor, entonces el amor no lo inventaron porque ya habíamos visto que la gente tiraba flechazos de cositas, por allá por acá, por acá, por allá tan, tan, tan, tan, tan, entonces realmente lo descubrimos ¿Y cómo lo descubrimos? Pues muy sencillo Nos tenemos que ir a la edad media ¿verdad? Por el siglo XII En esta época de los caballeros Los... los sí, los caballeros de, de, de con esas armaduras arriba, esos, esos caballeros Y los trovadores Que fue el nombre inicial de los poetas los poetas líricos, eh, a eso se llama poetas líricos, a, a esta gente que tenía la capacidad de escribir y también ahí como de ir cantando y eso. El matrimonio en todo este tiempo que hemos visto, el concepto de matrimonio es un concepto que no tiene que ver con el amor. El matrimonio es una empresa, es una empresa económica, es una empresa eh, de, para que le vaya bien al otro, es una empresa de común acuerdo es un negocio, el matrimonio es un negocio, el matrimonio no tiene nada que ver con el amor ni en la época bíblica, ni en la época ni en los griegos, ni al principio no, mucho menos nunca tuvo nada que ver con el amor eh, y entonces en la edad media esta situación, esta situación llevó al nacimiento del amor como tal a ver, yo he casado con un bulto de papas que no me servía para nada, sino simplemente para tener una casa, después otra, para una tierra, después otra. Ahí no había nada, no había nada, sino. Y eso pues, y eso pues, que así a, a regañadientes, eso así sabe muy maluco. Entonces, eh, estos señores, estos señores como aleteados, o sea impulsados por, por todo este impulso de los cantantes, de, de cantantes y de los trovadores de los escritores, eh, empezaron a, a, a cortejar, ¿no? o amor cortés, la raíz del amor es, es, es, es amor cortés, eh, por hacerle cortesías a, a, a las peladas, entonces empezaron ellos con a, a las doncellas, a las señoras, a las mismas señoras que ellos se sabían que ese matrimonio era una mierda, entonces apoyándose en estos trovadores, en estos trovadores eh, mandaban, decían al trovador que le escribiera a, a fulanita de tal, a la señora de tal, pero para que no los pillaran, entonces eh, le decía al trovador que hiciera bien las cosas, ustedes saben que todo está gente de plata, gente de, de las cortes, cierto, gente de las cortes, y hacía, y ahí lo de conquista porque los caballeros peleaban y conquistaban tierras y eso también conquista estamos descubriendo muchas cosas entonces mandaban entonces el trovador por no bandería se contrataba a un juglar un juglar era un cantante ¡ay! nacieron los cantantes ese es el primer cantante un juglar del juglar iba y le daba una serenata a, a la señora de tal ¿cierto? A la señora de tal, da así de frente A la señora de tal Y estas más vivas, para que no se dieran cuenta eh, Tenían doncellas Entonces hacían como si la serenata fuera para las doncellas O sea, las criadas pues y la gente que tiene ahí Entonces ahí no había avisaje Entonces el marido creía que era para, para una de las criadas Una de las doncellas Y ella, para que el man supiera que le fue bien Le mandaba beso en un pañuelo o le manda unas tangas bueno no sé una muestra de algo que la cosa podía funcionar que vea pues si le moral entonces esto le da moral a quien a uno como, como amante pues empezaron también ahí las mozas claro pues, las mozas hemos descubierto un poco de cosas entonces esto le da moral al escritor no sé al trovador al, al poeta al cantante era un círculo de trabajo, un círculo de trabajo que, que... Y ahí, ahí, ahí inventó. Entonces, ¿quién lo inventó? Por ese tiempo, a ver, pongámosle un nombre. Hay un escritor, poeta, medio filósofo. Usted lo debe conocer. Se llama Petrarca. Petrarca se llama, ¿cómo se llama Petrarca? Francesco Petrarca se llama ese señor. Entonces, pongan el nombre de este Mampetrarca, llegada y escribía y aleteaba a todo mundo, entonces ya todo mundo que a conquistar, que a conquistar, que a conquistar, porque en la casa no había nada. ¿Y cómo a conquistar? Enalteció, enalteció la mujer, la belleza de la mujer, que, que la mujer valía tanto, eso es lo bonito de la poesía, enaltecer a la mujer. Y con palabras de esos trovadores, de estos poetas, él le mandaba a decir cosas hermosas y escribían que estos manes cosas hermosas. Y por un beso tuyo gano una batalla en el desierto del Sahara. No sé, <ríe> eh, o sea, puso a la mujer darribísima y eso hizo que todo esto fuera muy hermoso, muy bonito. Y, y las mujeres, todo esto se da en las cortes, ¿cierto? en la gente alta, porque la gente normal, la gente plebeya, eh, por decirlo así. No, no, no sabía leer ni escribir, esto era cosa de los de, los, de, los de Platica, ¿cierto? Entonces imagínese una doncella pobre, llegaba a un man con una serenata La sorprendía, entonces la mujer se enalteció y empezó, ahí nació el amor Entonces el amor lo inventaron ahí en el siglo XII Este man Petrarca con un caballero que, que luchó para impresionar a una pelada, ahí inventó el amor, ese que conocemos como amor romántico que luego Hollywood, Hollywood y todo se encargó de vendérnoslo y hacernos pensar que es así como nosotros como nosotros lo, lo, lo vislumbramos, era sin piquitos me decían una vez me no, no, es que eso así sin piquitos y sin nada, no, eso toca, eso con piquitos o sea, primero era, esa es la frase, o sea, la historia se vive en que el amor antes de, de Petrarca y estos manes era sin piquitos y ya después para acá era con piquitos. Eh, y entonces ahí fue donde nació, cuando empezamos a dar piquitos. Ese es el invento. Esos señores, de todo ese tiempo fueron los que inventaron el amor. Ya Hollywood se encargó pues, de ponernoslo así y eso. Además, que usted ve, yo no le estoy hablando nada raro, porque usted ve que, que por ejemplo, los matrimonios se acaban, se terminan. Y no se terminan por amor. Las cosas se terminan porque ya uno no puede más, se cansa de. de, de, de se cansa del voleo, eh, se acaba la plata, se acaba, es pues que amor había ahí, se acaba, eso se acaba así, se nos casamos como hace siglos, entonces ahí no hay amor, entonces este invento hizo que marcáramos la manera como ahora encaramos el amor, que nos gusta, que nos conquisten, que las conquisten, eh, a todos nos gustan las cosas bonitas, los piquitos, los regalos, las cosas, y ahí inventamos el amor, Chévere, ¿no? Qué chévere eso. Qué chévere eso. La historia. Yo soy un enamorado de la historia. Eh, me gusta compartirles esto. Si me va a decir algo, escríbalo en la caja de comentarios. Suscríbase a mi canal y dígame, ome, ¿por qué la luz le tapa media cara? Ome, ¿Por qué no tengo sino ese bombillo? Y ya. Ome, ¿Por qué tal cosa? Está, ¿no? Y no se pierda el próximo video que vamos a seguir con más descubrimientos inverosímiles o cosas que sabe quién la inventó, ¿cierto? Eh, esté atento